Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias puns Y hoy te contaré de las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de las tortugas ninja en una nueva película para Netflix También una historia de tres jóvenes que son acusados de un incendio que ellos no provocaron Y muchas más, Bienvenidos La primera noticia se trata sobre Mad Studios, los mismos que nos dejaron el One Push Man y otras historias más en serie de televisión. En esta ocasión nos traen una película llamada Goodbye and Glance o oh, Adiós Don Glenn. En esta historia vemos que tres jóvenes que juegan en el patio trasero de su escuela, donde es un bosque inmenso, sucede un incendio y a ellos tres los acusan de este mismo. En el camino y las resolución a este problema, descubrirán que van a crecer y que algún día no se volverán a ver. Y esta será la última vez que se verán después de su graduación. Esta película llegará el 15 de septiembre en Japón y el 16 de septiembre llegará a los Estados Unidos. No sabemos cuándo llegará alguna plataforma como Crunchyrolls, Netflix, Amazon o bueno, la mayoría de las plataformas donde dan animes llegará. Pero lo esperaremos muy muy muy pronto porque esa película se ve muy interesante. Esta segunda noticia trata sobre Oddballs, la nueva serie de televisión que sacará Netflix. Próximamente. Esta historia es de un mazmelo loco, que le pasan cosas extrañas, bizarras y todo tipo de cosas. Este personaje ha estado en YouTube durante muchos años. Su creador ha dicho que desde los 16 ha trabajado en él, ha hecho cómics, ha hecho historias fantásticas sobre este mazmelo. Pero ahora está supremamente contento de llegar a la plataforma y que tiene una producción mucho mejor de lo que tenía, Esperemos que este sueño fantástico de All Balls sea lo que él espera y que esta serie de televisión tenga más temporadas y más historias locas. ¡Hey! Esta tercera noticia se trata sobre las chicas doradas. Bueno, para las personas que nacieron en los años 80 o vieron esta serie de televisión, se trataba sobre tres mujeres mayores que pasaban por ciertas situaciones hablaban sobre temas actuales y que duró de la televisión americana durante varios años. También tuvo varias parodias en Padre de Familia y hasta en el increíble Mundo de Bomba. Esta serie de televisión regresará, pero ahora en formato de animación llamada Las Chicas del Año 3033. Esta idea fue realizada por el director de Boya Horseman. Ahora traerá de vuelta esta serie de televisión, pero ahora en el futuro, donde pasarán ciertas situaciones más extrañas y de ciencia ficción Esta serie de televisión todavía no tiene fecha de estreno Ni lugar donde se va a estrenar Su creador ha dicho que está buscando una plataforma Pero cuando lo logre conseguir Pues les anunciará la fecha de estreno Y en el lugar donde se va a estrenar Esperaremos también muy pronto Esta cuarta noticia de Sobre la telaraña de Charlotte Esta nueva entrega de animación 3D que la, re la realizará el estudio de animación Guru Studios, que le dio luz verde a HBO Max. Llegará próximamente a la plataforma de HBO. No sabemos de qué libro tomará la historia ni qué referencias tendrá, pero pues, lo esperaremos muy pronto en la plataforma de HBO. ¡Hey! Esta quinta y última noticia trata sobre las tortugas ninja. Sí, regresarán después de su cancelación a Netflix. Nos traerá una historia donde Casey Jones viene desde el futuro a advertirles sobre una invasión de los Kranks. En esta nueva película veremos cómo ellos pierden sus poderes mágicos y deberán luchar con sus manos limpias. Bueno, desde un principio la historia deberían haber hecho y no meterle tanta magia. Pero bueno, eso es una opinión mía. La cosa es que llegarán este 5 de agosto a la plataforma de Netflix. Y bueno, veremos que, cómo terminan estas historias de las mutantes niñas adolescentes tortugas. Bueno, esto fue Pasa con usted Noticias Tum. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerda suscribirte, activar la campanita. Si estás en Instagram, recuerda cuando nos sigas, activa la campanita para estar frente de los nuevos videos que estaremos viviendo en el canal. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Pasa con usted Noticias Tum. Recuerda que dejamos un botón de información en alguna de estas eh, esquinas, cuatro esquinas, ¿no? y le das ahí y ves los vídeos anteriores de mis cinco recomendados y del de noti noticiero anterior. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad y esto fue se acabó. Pum pum pum pum. pum, pum.